Biografía de los Relicarios José Muñoz es el máximo compositor que tiene la música parrandera paisa y al mismo tiempo es de los más grandes en la música huasca en 1982 tenía más de 5000 composiciones ya grabadas José Muñoz además es el fundador del máximo dueto que ha tenido la música montañera antioqueña en todos los tiempos los relicarios quienes en 982 ya más de 1.300 canciones grabadas. Un hijo nació en Bello, Antioquia un 10 de abril de 1931, pero se creó en la vereda del barro de Girardota. Fue de familia muy humilde y a los 7 años de edad su madre lo llevó a Marinilla, le compró una guitarra y un método para aprender a tocarla. El niño practicaba a las 5 de la mañana, pues a las 6 había que recoger el alimento para los animales y a las 8 había que estar en la escuela después de pagar servicio militar llegó a Bello donde conoció el, al también guitarrista Natalí Álvarez quien le presentó a José A. Bedoya simultáneamente se encontró a Germán Regifo Germán Regifo Monsalve primera voz nació en Cañas Gordas, Antioquia, Colombia, un 23 de diciembre de 1934. Compositor de más de 360 obras que era un cantante de música fría, entonces con él Álvarez y Belloya organizó un trío parrandero y de música bailable al que llamaron los belladinos y con rengifo hizo un dueto de música fría al que bautizaron como los relicarios. En realidad Lorit Relicarios se iniciaron con Netalí y José Muñoz, pero esto duró muy poco, pues el, la copia de Renji y Muñoz fue instantáneo y definitivo. En el inicio del dueto influyó mucho un señor llamado Abel Díaz Correa, quien era compositor, le dio las primeras letras y fue la persona que sugirió el nombre. La primera canción que grabaron los Relicarios fue Mujer sin Corazón en el año 1952 en un sello llamado Triunfador, canción compuesta por el propio Abel Díaz, que aunque era hecha sencilla y ordinariamente, le sirvió para que una disquera importante como Codiscos se fijara en ellos. Lo llamaron de esta empresa y para iniciar la grabación una canción de Arturo Ruiz del Castillo titulada Yo valgo más. Fue tan grande éxito de este tango que el propio Ruiz del Castillo manifestaba que esa canción le había dado para comprar su casa. Los relicarios firmaron un contrato de exclusividad con Codiscos y allí grabaron la mayoría de sus éxitos. Posteriormente cantaron para disqueras como Victoria, Sonoluz y Colón, entre otras. Constituyeron el dueto de música montañera y de carrilera que más ha grabado, dado que ambos son compositores y además es bien sabido que José Muñoz es uno de los creadores de canciones más prolífico que ha tenido Colombia en todos los tiempos. La historia de los Licarios ha sido muy grande, pero en ocasiones resultó muy cruel por el asunto del licor, pues ambos eran unos bohemios totales, borrachos y hasta irresponsables. Uno de ellos, José Muñoz, tuvo que alejarse del trago para que esto perdurara y por esta razón tal vez los relicarios siguen vigentes, se han separado muchas veces, pelean más frecuentemente que marido y mujer, pero vuelven y se juntan. José hace muchos años no se tomó un trago, pero Germán continúa en la bohemia. José se ha presentado con otros artistas con el nombre de los Relicarios, lo propuso, ha hecho Germán, pero el público no los quiere así y solo los admite juntos, los auténticos Relicarios, Germán y José. Algunos éxitos de los relicarios son los corridos entregados a las copas. Al día hablo con tu orgullo, todos seremos iguales, voy a tomar aguardiente. No sé robar. no te quise, maldito dinero. Dime que me esperas en otros tiempos, huérfanos desde niño, el Cristo de oro. Te quiero aunque seas casada, era mi madre y cariño puro. Las rancheras en 30 segundos, te voy a borrar. Bien aburrido, dejé a mi madre, devuelvo tus cartas, tengo una pena, brindemos por ella, maldigo mi destino, triste sin madre, soy un bohemio, la medallita de oro, la mala agradecida, el dolor de tu nombre, y se fue mi madre y los tangos, vuélveme a querer y quieres humillarme entre otros. Gracias por tu visita al canal, vuelve pronto.